Eh, doy clic en todos los programas, busco la, la carpeta o la instalación del programa que se realizó, que es Camtasia Studio versión 7. Aquí está, despliego la carpeta y me aparece Camtasia Studio. Esta, este icono me permite a mí poder ejecutar el ambiente de trabajo para editar los videos.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 Si usted no quiere, entonces esta opción la puede desactivar. Doy clic aquí, observen ustedes, y al volver, al volver al audio, perdón, al volver al audio, o sea, me dice, no hay micrófono. ¿sí? Entonces yo solamente selecciono el micrófono, y el micrófono, observen aquí, ya queda seleccionado. Si yo, creo, si yo quiero micrófono y el audio del sistema, doy clic aquí en audio del sistema, y ya los dos quedan activados. Para que eso lo tengan en cuenta. Otro elemento que yo puedo configurar, es, en la. doy clic aquí en, la, en el menú en herramientas y voy a opciones generales con el único objetivo de poder empezar a configurar disculpen ustedes que se está demorando un poquito, listo con el fin de configurar el formato de grabación que yo puedo utilizar con Cantasia Cantasia me brinda dos formatos CanRep y el formato AVI, si yo quiero insertar el doble cuadro que les comenté al comienzo, con la webcam en la parte inferior derecha, debo utilizar, utilizar este formato, CanRep. ¿sí? Otros elementos que son importantes tenerlos en cuenta, la manera de cómo yo debo configurar el video, se recomienda, por ejemplo, aquí hay un screen de captura por el frame de 15, de 15 fotogramas por segundo. El audio está perfectamente funcionando y me está funcionando perfectamente la webcam del computador. En palabras claves, estas son las palabras claves que está utilizando por defecto eh, Cantasia. si usted lo quiere eh, reconfigurar, pues sencillamente lo reconfigura, ¿sí? dando clic aquí y definiendo qué tipo de, fe de, de, de, de tecla eh, abreviada va a utilizar para poder utilizar cada una de estas opciones. En programas, pues eh, normalmente yo siempre he utilizado esto, por defecto lo trae Cantasia y esta parte no la he, no la he modificado. Eh, en efectos, eh, el primer, lo, los efectos que normalmente siempre son de, del cursor, entonces lo primero que yo hago es, vengo aquí a opciones, me aparece la ventana de las opciones de efectos, sí, y si yo quiero... Si yo quiero definir que me muestre cómo se va a definir eh, un mensaje previo de la hora y de la fecha en que se está haciendo la grabación, yo lo puedo hacer de la, de la misma manera. Si, si quiero tomar algún elemento algún elemento eh, en la parte inferior, algún mensaje, lo puedo hacer. mire Esto me permite colocar elementos dentro de la grabación que yo vaya a hacer previamente. El sonido donde por defecto cuáles son a ser los sonidos que se van a utilizar con el mouse y el cursor yo puedo configurar el cursor dependiendo dependiendo del, del puntero del cursor que yo voy a utilizar si si tengo algunos elementos que yo quiera hacer aquí puedo cambiar el, el, el la imagen del cursor inicialmente ¿sí? entonces todos esos elementos yo los puedo hacer eh, si le quiero dar luz al cursor, en ese caso, recuerden ustedes que todo esto lo puedo desactivar o lo puedo activar acá arriba. Y si le quiero dar entonces, darle luz al cursor, entonces sencillamente, eh, aquí, doy clic aquí, o opaco, o semi-transluciente, ¿sí? eh, Si le quiero dar movimiento o un efecto de, de luz al puntero del mouse, pues sencillamente lo doy aquí, ¿sí? Um, amplio, amplio el, el, el rango lo disminuyo, lo mismo acá ¿sí? lo estoy ampliando lo estoy disminuyendo y le digo que okay. todos estos elementos ya he configurado he configurado el puntero del mouse todos estos elementos se, eh, se aplican a partir del momento en que yo vaya nuevamente aquí a efectos y le diga cursor ¿sí? y entonces el cursor me dice mos, ocultar cursor mostrar cursor eh, mostrar los efectos del clic en el cursor, mostrar cursor y efectos, o mostrar cursor y efectos, entonces yo le digo, este, esta es la opción para poder observar toda la configuración que acabo de hacerle al mouse, si no, entonces solamente le doy clic aquí, ¿no? no hay necesidad, solamente necesito que me muestre que me muestre solamente el cursor, mírenlo aquí, ¿sí? entonces uno configura y después hace la aplicación de lo que ha configurado, esos son los elementos generales para poder empezar a grabar, teniendo en cuenta ya, eh, este es que yo defino el tamaño de la pantalla y este es definir el área específica de grabación que voy a tener. Y a partir de ese momento, pues yo sencillamente doy clic aquí y se empezaría la grabación. Esa sería la pequeña explicación de eh, la herramienta para poder grabar con Cantasia Studio versión 7. Nos vemos en una próxima dando explicación de Camtasia Studio para poder editar video. Hasta luego.